hola qué tal les doy la más cordial bienvenida a este video tutorial mi nombre es henry pineda suárez y les invito a suscribirse a mi canal cuando tenemos que enfrentar un trabajo de retoque digital en photoshop muchas veces nos ponemos a pensar bueno por qué o cuál herramienta voy a elegir pues aquí en este video tutorial les voy a explicar las tres herramientas principales y fundamentales para desarrollar un buen trabajo de retoque digital fotográfico así que vamos con la primera y es el pincel corrector puntual o el spot healing brush tool, lo vamos a seleccionar presionando la tecla J o en la barra de herramientas con un clic, voy a hacer un pequeño zoom aquí, perfecto, debemos recordar lo siguiente que este pincel elimina los defectos e imperfecciones fotográficas rápidamente, pero ¿cómo funciona? pues pinta los píxeles de una sección y los reemplaza automáticamente otra, voy a hacer un zoom hacia atrás y ahí lo tenemos no estoy presionando absolutamente nada en el teclado ni tampoco estoy dando algún tipo de configuración en la parte superior basta con que diga según el contenido y simplemente clic y arrastrar, ahora cuando funciona esta herramienta para fotografías antiguas, Adobe lo recomienda muy bien cuando tenemos un cableado extenso de esas imágenes brutales que tenemos ahí con esos postes de luz que es, una verdadera, es un verdadero dolor de cabeza, pues también ahí es recomendable, quita los postes. Sobre todo quiero que tengas clara la idea, la idea es, cuando tenemos una sección muy parecida, tanto en la parte izquierda, en la parte derecha, pues lo único que hace es reemplazar por lo que tenemos ahí. De igual forma, si fuera de manera horizontal, simplemente reemplaza lo que tenemos arriba y abajo. Pues bienvenidos a esta primera herramienta de retoque digital. La segunda herramienta para retoque digital es el parche, y así en ese orden. Hace un rato habíamos explicado el pincel corrector puntual, ahora le tocó al parche. Ok, lo vamos a seleccionar desde acá, voy a hacer un pequeño zoom aquí en esta parte. Les debo recordar que esta herramienta está desde CS3 presente en Photoshop, pero ¿cómo funciona? Bueno, repara una área seleccionada con píxeles por otra. Es decir, voy a generar una selección sobre el área que quiero retocar, voy a hacer un zoom hacia atrás. Y ahora voy a dar clic y arrastrar. Y aquí lo tienen, lo reemplaza directamente. Como dirían los españoles, esto es la leche. Voy a poner con mando D, control D, lo voy a deseleccionar. Voy a crear una selección y ahora vamos por acá. Como dirían en mi tierra, con un clic, pelado el pollo. Así que otra vez lo tengo por acá y con clic y arrastrar y ahí lo tengo. Antes y después. Y la tercera herramienta para retoque digital es el tampón de clonar. ¿Cómo funciona? Pues, pinta una parte de una imagen sobre otra parte de la misma imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Ese, su atajo de teclado. La opacidad, por defecto, viene al 100%, pero nosotros lo hemos puesto al 20%. ¿Por qué? Porque es un rostro. Si no fuese un rostro, cambia de valor por 80%, por 100%, por lo que sea. Pero como es un rostro, yo tengo que dejar algo de arruga Para poder creerme que efectivamente ese señor O esa superficie a la que voy a, voy a trabajar Tiene algo de arrugas Así que, ¿cómo funciona esto? Alt, miren acá, alt, miren cómo cambia el puntero Alt, clic Y con clic y arrastrar empiezo A reemplazar esa área Por otra de la misma imagen Ok, ya casi lo tenemos por ahí Voy a hacer un zoom hacia atrás antes y después si ven estoy dejando algo de arruga para que efectivamente se pueda ver que este señor tiene x cantidad de edad voy a seleccionar otra área al clic y voy trabajando sobre la misma vuelvo a insistir si es para rostro entre 10 y 20 si no fuese rostro pues elijan un valor más grande de opacidad